Detrás de este curso hay un grupo de trabajo, ¿no? Y cuéntanos un poquito, ¿cuál es el grupo de trabajo del ESACA? Bueno, pues ya desde el primer curso, el primer curso se hizo por atender a una familia que había tenido necesidades y reunimos a unos profesionales. Entonces, en ese primer curso ya se hizo una detección de que teníamos un problema y es que no teníamos herramientas para valorar eh, los trastornos del desarrollo en niños eh, euskaldunes no teníamos había muy pocas o casi ninguna prueba entonces a partir de allí en el segundo ya fue el segundo curso de verano el del año pasado pues ya fue como el detonante nos pusimos en marcha a trabajar distintos profesionales tanto de navarra como de la comunidad autónoma Vasca, como de aquitania tanto investigadores como salud y familias y echamos a andar echamos a andar le pusimos nombre ¿no? le saques en garapena y bueno pues hemos dado ya unos pasitos entonces este año bueno pues eh, seguiremos en la misma línea seguiremos aprendiendo y seguiremos recogiendo impulso para poder trabajar ¿no? en esto para poder cubrir esas deficiencias que, que encontramos es el objetivo de este grupo pues lo único que nos queda es desear mucha suerte al grupo desear que el curso salga bien y que la gente vea asista y participe y sorteón ¿Más? ¡Qué asco!